El, el tema de semana es el... el Primero, bullying normal. Oye, ¿qué Como vieron, esto es el de bullying. Bullying. Ahora, tenemos el bullying. ¿Qué más de más de más de sí dos ¿eh? señora señora señora ¿qué Y por favor, si quieres también un de a los y cómo favor, en el